Bueno, en las bullas del día, como siempre, teniendo algunas informaciones importantes. Eh, el rapero Mr. Yao es un dembocero que fue de los principales. Ah, mira, a mí me gusta ah, esa eh, Te gusta. El, el de, los de, decir? Eh, de los principales demboceros, de los primeros, de los pioneros. Estaban los Pepe, eh, creo que Secreto, porque yo supe que Secreto fue, salió tirándole a él y cosas así. Pero lo principal, lo que, lo que estaban en el London Ground, cuando todavía estaba el rap, el app y Monkey Black y esa gente en su en su apogeo, estos muchachos, Mr. Manjau y el H2, eh, vamos a ver si ponemos la foto de ellos exacto, ellos fueron de los primeros desembolseros del movimiento urbano. Pero, o no, sea, como que no era como muy abajo de Mitemayao. Porque Mitemayao... Sí, sí. Está tirando piedra a la luna. <risa> ah, mira, la canción que él está cantando ahora es una de las canciones de que se pegó y, y sin duda Mitemayao es tipo de, de los pioneros. Ahora, el tipo parece como que llegó de, Estados, de Nueva York, porque él después que se pegó, llegó a Estados Unidos, se quedó, su familia, él se quedó y no eh, no volvió y volvió ahora al país parece que volvió de nuevo con hambre de promocionarse pero de la forma que se está promocionando es un poquito rara porque comenzó a atacar al alfa de manera muy fuerte vamos a ver el video vamos a ver el video de nuestro que que fue en el programa de Anthony Quinn pero el Alfa no tiene la cotorra de verdad El hombre, la bestia uh, Gastando 100 mil, 100 mil dólares en una tienda Con eso, eh, a nivel de psicología sí. Se le mete a la gente Pero no porque su música sirve Es que yo no puedo decir que la música de él de que, wow, Cuando yo no siento que es wow El Alfa es un artista de sueño ¿Qué? El alfa, el, alfa, le, el alfa tiene la prenda, tiene la vaina, se la enseña el pueblo, se la enseña a los pobres. Fu, fu, fu. ¿Cómo que me van a venir a mí que yo tengo que pedirle excusa al alfa? Yo tengo que, yo tengo que decir que el alfa es el mejor cuando para mí no lo es. No, están equivocados. Benny Mel, Mel dice que el dembow es basura. O sea, ella tiró un dembow en estos días. Le dio una promoción como la que sabemos. Una promoción de que no, yo no quiero eso. Yo no quiero ver si yo pero que usted y yo sabemos que es una promoción para el tema. Que es un dembow que ella hizo la basura. Bueno, ahí Mister Manjao acabó con el Alfa, le dio, le dio para el Alfa, eh, diciendo que el Alfa eh, es imagen, que la estrategia del Alfa es hacerle crear a las personas, pero que no tiene talento, que o sea que no es duro, como la, como el alfa dice, también le dio su venenito, su cacarita a Belibert. Pero yo creo que no es la manera. No. Mister Manjao tenía que venir con cuatro o cinco de embos, sí. de pinga, de lo que hacía duro no entiendes? Porque tiene la voz o cosa la voz que gusta, porque, mira, tú nada más tienes que tener algo que le guste a la gente y tirarlo de una vez. Yo hasta resucito H2 y lo busco. Y te manjabas el H2 y te apuesto que sin pegarse hacen party. Sí. ¿Tú entiendes? ¿Y busco un Remy ¿Con quién? Con Bulín. No, pero yo creo, yo creo que el Alfa es una de las personas que le da respeto siempre a los, a los muchachos que salieron principales. Por ejemplo, el Alfa le dio respeto al Chi, sí, le dio sí. respeto a... a... A este muchacho, a... Sí, pero que el Chi... A, al pepe, a los Pepe. Mi ya es más gente que el Chi. Sí, pero... No entiendes, porque el Chi fue a cuarta chuleta, no vivo y ya. <risa> sí, pero fue en ese tiempo. No, este pero... Pues, pegó como tres o cuatro, cinco sí, de sí, sí. No, pero el Chi también pegó dos o tres. Pegó una con el Alfa. ¿Quién? El eh, Chi. Recuérdame. Eh, con todo el piquete. Con todo el piquete. Sí, con el Alfa. Pero era con el Alfa la canción. La chuleta. Ah, ahora... Yo lo que creo es que el tipo está como medio envidioso, como que... Usted le vio como que si usted va a meterse en este negocio, usted tiene que entrar primero a respetar el rango que está. Claro. Y el rango que está ahora mismo el alfa. Usted ¿sabe? diga, yo buscar un Independientemente, a usted no le gusta esa prendería, a mí no me gusta eso, de que está ahí ropa. Pero es lo que le está funcionando, Yo ¿sabe? me, yo me tiro por el suelo y digo, un remy por favor, al alfa, voy <risa> a güey, Por favor, a la vacínica. Como el peregrino. <risa> Hablar, pero Para mí, que grabe conmigo. Sí, mira, Cherricón, un saludo al líder el que líder, acaba de llegar. Amigo mío personal, que lo diga él. Sí, no, amigo él mío. No, o sea, él no manda saludos. Él no manda saludos. No sé que son molestas, pero es amigo. Él no manda saludos en el programa, tú sabes. No, no, con no. su amistad basta. Ya la Que me oculten la, no oculte la TV. <risa> pero la amistad de él que vale dinero. ¿Sí o no, Lili? ¿Qué es lo que este hombre viene? Oye, ¿quién saludó? Te va a dar eh? vale el polo. <risa> saludos. Y, y, y en los rieles diciéndole de todo. <risa> ¡No, ya! No, no, no, no. Los barrios. Lo que pasa es que las chicas de la barrio... Un o saludo, sea, a castigo ca arriba. Las chicas de la barrio, al por... barrio Azul. Ponen este programa, óyeme. Al salvador, claro. claro. Doña Tatica y Mercado. ¿Qué claro. pasa? Las muchachas ponen siempre el programa, lo dejan fijo allá, todos los días. Entonces, ah, cada que no hay que... hombres que lo ven. No, porque son las chicas, las muchachas son que están allá. Que sí, que lo van oh, allá. Okay. Entonces, cada vez que yo voy, siempre me dicen... Entonces, yo... Eh, pongo el programa diario aquí y tú no me mandas un saludo. Néstor Flow mándale un saludo a la Un mujer, saludo a, a las esas chicas. bellas damas de la barra del Polo con la pan para aprender. <risa> <risa> un saludo a todas Entonces, la... yo creo que mi tema ya lo que está medio envidioso. Él, lo que, no, él no debió hacer su comentario. No, un tipo que está fuera del género durante tantos años. Yo creo que yo Volver, lo voy a hacer. Porque fue que se quedó en Nueva York. Porque la verdad es que decirla no creo que vamos a no, Gracias a Dios que se quedó porque se había <risa> despegado aquí ya había como Pablo Piri. <risa> Le voy a pasar lo mismo que Pablo Pidi Igual que Pablo Pidi <ríe> Pidiendo. <Yeah. ríe> el, el mercado, ya. El ¿me entiendes? <ríe> que se mandan, botan los guandules. ¡Ahí viene! A correr! Ya no me quieren ver. No, pero los muchachos de la... Eh, ¿Ey, vamos, vamos eh, a, mercado, a la pues. belleza, un saludo a la belleza del mercado. No te tienen que ver qué belleza es. No, no, idea, no vale. Tú lo conoces la belleza. <risa> Digo yo, pregunto. No, tú lo conoces. Entonces, eh, mi temaniao, creo que se te fue la mano ahí. Se te fue la mano. Él tenía que venir bien, con cinco de en voz. resucitar el H2 de la victoria. Uh, <risa> ¿Y, ven? y el H2 de la victoria. Te seguro. Porque es que no tenga el aire. Eh. Resucitarlo, ven. Eh, Piedra la luna, Remy, con el alfa y Bulín. <risa> oh, yeah. No, no, que haga Oye. algo nuevo, Neto, algo nuevo. ¿Eh? Vamos con lo mismo. Sí, sí, Dice Que pero piedra también. la luna, no nuevo. ¿Cuál? está usando coro. ¿Cuál coro? De, de antes. ¿Cuál coro? Están usando coro de antes. No el estilo, no. el estilo la ah, cosa. el estilo. Pero frase No, pero no frase hay coro, no hay no coro. Tú ahorita visto que Dariaki, gasolina versión 20, 2020. No, pero ¿Ya si? Oye, Oye escucha, Dariaki tiró gasolina de 2004 y no volvió a tener una versión más. Pero escúchame. Oye, oye, ¿con quién este, este muchacho está comparando, Mr. Mallao? <risa> yo, yo, yo ni le voy a decir nada, porque este hombre está loco, güey. Eh. Manjao lo va a ver pero tú. Manjao lo va a ver tú haciéndole lío a la, a la fiesta, tú vas a ver, a poder sonar. No, iba va a pedirle disculpas. ¿Tú entiendes? Como dice el tonto. Que el tonto acabó el árbol, le pide disculpas. El, el tonto se enterró, porque ese... El... Mira, Albertón, versión 2019, el tonto. <risa> Yo me gusta enamorarle, carter... ¿Duele? Te cantole, cantole? Tonto, mira, mira. Sí, es, es, es lo dice de los amigos tuyos, tú tu lo vas a decir de esa gente. Mira, el tonto, el tonto, escúchame, eh, el tonto. Eh, como el amigo tuyo, el otro que llamó... Debió... <risa> ah, no, ahí lo no entiende. Espérate, ¿eh? ¿eh? pero déjame terminar. <risa> el tonto debió llamar a Vidal Cedeño o a uno de esos tigres que son fuertes en promociones uh -huh. y meterse porque ese tema rompió. Eh, nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. O buscar un ritmo con alguien jocoso. Porque ¿Qué, es de, ¿Qué de recomendación tú le haces al H2? A, digo, a mí te yao. Al H2 que aparezca. Al H2 que aparezca. A mí te manjao. Tiene que hablarse con el, con el hombre que me bloqueó no ya le dio su promoción porque lo mencionan en el programa sí, sí, pero... ya después que te mencionan ahí no, ya no, no, no a, mí, a mí yo no quiero que me mencionen el programa yo quiero hablar con él después Eso del que programa yo... más, eh. no no no después del programa que abro pero no mira el mega más. quién revivió el mega el hombre. El hombre, porque... ¿Cómo él, lo revivió? Aunque me tenga bloqueado, yo se la doy. Mira, sí, tenemos de boletas de los San, gigantes Santiago, con ¿verdad? las estrellas. Claro, pues saque la pómprata. Aquí hay boletas de los gigantes de las estrellas, las personas que opinen y, y hablen. Ese que, que yo Ese que desayunando dijo, bloqueame a Néstor flow. Pero yo me ¿Qué? siento bien, Santiago no, no, Matías. No. ¡Bloquéamelo ahí mismo. Que van para Nueva York. Bueno, eh, no eh, no vamos bien. allá. El, el, el, el, <risa> <risa> <risa> el líder no va para allá. <risa> Señores, ah, otra información. Espérate, espérate, antes de información, antes Ajá. de información. se apagó Diego. Pues está atrás de Cari. De Cari. Como tú hablas del tema de Omega, lo vamos a ligar con el de Topo para ver si puede ir pa, pa, por para la gira de la Lo a hablar, a los Radio. Omega, de, atención, no vamos a barrio. el equipo de no los ¿Qué te tengo el título de, de, de, de comentario tuyo. Hablamos ah, ahora. Bien. I'm just like, oh, I think was